lo local. Las palpitaciones de la vida nacional dependen en gran medida de lo internacional y en lo internacional felizmente no solo tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, está, está llegando, no, Roberto, con el perdón pausina. tuyo Roberto, está sí. llegando el presidente Danilo, Danilo Medina, Medina. Al, Congreso, al Congreso. Pasamos con Joanny Paulino. Adelante Joanny. Joanny nos escucha, pasamos contigo. Presidente Danilo Medina acaba de llegar al Congreso, ahí está, va a recibir los honores de, de rigor militar. Una parada y se detiene para los honores correspondientes por parte de los organismos castrenses. escuchamos las notas del inno nacional y los honores que se le han rendido al presidente, a la un presidente Danilo Medina, quien en pocos minutos entregará la banda presidencial al presidente electo, al nuevo presidente Luis Abinader. Las autoridades en este momento se retiran por la alfombra que se ha habilitado, le acompañan algunos funcionarios o ex funcionarios y otros eh, senadores eh, electos y en los próximos minutos, repito, Danilo Medina entregará la banda presidencial a Luis Abinader. Terminado ya lo que son los honores en este momento, en la parte frontal del Congreso Nacional. mere tarike se sabse pehle sabse pehle daalna Imágenes en vivo desde las afueras del Congreso Nacional. Ahí acaban de recibir los honores de rigor, los honores, el presidente saliente, Danilo Medina, y la vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ahí estamos. Gracias, Johnny, por este reporte. Por supuesto, Telenor está en vivo desde Santo Domingo. Esta es una transmisión especial, una cobertura de la toma de posesión 2020 del presidente Luis Abinader. Dentro del programa que tienen allá en el Congreso, pues a las 10.30... El juramento del excelentísimo señor Luis Abinader Corona y Raquel Peña Rodríguez, presidente y vicepresidenta respectivamente en el Congreso Nacional. El rigor es traje blanco o crema, como ustedes han estado viendo y por supuesto el uso de la mascarilla. A las 12 y 15 será el juramento del, de los miembros de gabinete ante, ante el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Y a la una el Tedeo en la Basílica en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Encarnación Primada de América, el el traje ahí debe ser blanco, crema, igualmente, el uso de la mascarilla. Así es que este es el programa que continúa a las 2 de la tarde en Santo Domingo con ofrenda floral en el altar de la patria y a las 2.30, almuerzo ofrecido el por, por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, a los excelentísimos señores invitados internacionales e invitados especiales. A esa hora termina todo el programa de actividades del de el día de hoy, de este día histórico del donde toma posesión Luisa Binader Corona en este 16 de agosto 2020. Estamos aquí también en Telenor, por supuesto, con un equipo, un staff de, de eh, analistas, expertos y